Eu acredito que para nós celebrarmos o Dia Internacional dos Povos Indígenas, nós primeiro devemos garantir os direitos humanos, para aí sim celebrar os direitos dos povos indígenas. Eu que são vários os retos que enfrentam hoje, enfrentamos hoje os povos indígenas eh, uno de los grandes retos es en relación a la tenencia y aseguramiento de nuestras tierras y territorios. Ese es el elemento fundamental de nuestra identidad como pueblos indígenas. En la medida que hay pérdida de, de tierras y territorios, es en la medida en que también los pueblos indígenas perdemos nuestras formas de vida. libre determinación de los pueblos, eh, que podríamos decir que es el derecho principal y que engloba luego todos los, los derechos humanos de los pueblos indígenas que nos asisten, eh, todos los derechos tanto colectivos e individuales, eh, van a estar englobados en la libre determinación, en la posibilidad de cada pueblo de perseguir eh, autónomamente su propio desarrollo cultural, económico y social. No Brasil, nós temos uma diversidade de 305 povos indígenas falantes de 274 idiomas e temos vários pontos, em especial na Amazônia Legal, de povos indígenas isolados si existe una política pública o sea si existe una ley que defiende los nuestros derechos nosotros solo vamos a saber si está sendo ejecutado si está sendo garantido si hay el acompañamiento y el monitoreo otro reto que enfrentamos actualmente es eh, abordar el tema de la pandemia de cómo eh, está el COVID-19 ha acentuado las vulnerabilidades de los pueblos indígenas no existe datos desagregados del impacto que ha generado el COVID-19 en las comunidades indígenas. Esto es un problema porque eh, al mismo tiempo no se logra visibilizar cuál es la situación real y a partir de eso no se enfoca las políticas públicas en estas problemáticas. Recordemos que hoy en día tenemos dos instrumentos principales, que es el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. Pienso yo que el paso siguiente eh, y a lo que se debería abocar el trabajo internacional de aquí a los próximos años es el lograr obtener un tratado de derechos humanos, una convención de derechos humanos eh, en materia de pueblos indígenas. Un aspecto importante, un desafío importante es la construcción de políticas públicas de, por y para pueblos indígenas. Estas políticas públicas, el que tiene que trascender cualquier gobierno y tiene que transversalizarse en, todo, en todas las áreas de, la, de, de las políticas públicas de cada país. Creo que es un desafío importante, porque respetar los derechos indígenas es defender los derechos humanos. Y en minha mi lengua tradicional como chavante, esa frase quiere decir: "Wazena auen ruimana Soreptuna aún es un bureja. Eh, Mauru, que a coruja, indígena fuera, nyan a peteñe m, y katuja huancha, nyase oñondivepa. Eh, huyayay, Runacuna, Huyayay, Día de los Pueblos Indígenas.